En la sección de módulos o contenidos es muy importante organizar la información de acuerdo a una forma que el alumno le haga sentido, ya que esta será la sección donde nosotros vamos a poder publicar toda la información referente de la unidad de formación. En este caso, para, por ejemplo, para una materia podríamos utilizar la información de la situación problema y nosotros podemos dividir los contenidos ya sea por unidades o por sesiones, agregar una descripción, de la sesión y las actividades que van a estar desarrollando de esa sesión. También puede ser por temas o puede ser de manera cronológica por medio de las semanas y ustedes pueden ir agregando los contenidos que van asociados a esa semana. También de alguna manera identificar cuáles son eh, las evidencias que se van a entregar y los detalles de cada una de esas entregas. En el caso de los módulos podemos tener organizada la información por módulo y dentro de ella todos los contenidos que el alumno va a realizar dentro de ese módulo, ya sea eh, contenidos de apoyo o ya sean actividades, exámenes o entregables que van a realizar por cada uno de los módulos. Asimismo, identificar cuál va a ser el reto que van a desarrollar y las evidencias que van a estar desarrollando para ese reto, las actividades formadoras que van a estar siendo parte del reto y en qué momento van a irse entregando en un orden que les vaya siendo de manera cronológica para ellos. Por ejemplo, aquí si van a tener dentro de la evidencia todas estas actividades o si primero van a desarrollar las actividades y al final la evidencia podemos mover esta información de esta manera. Podemos agregar indentaciones o sangrías para poder darles la relevancia a cada uno de ellos y saber qué es lo que va incluido dentro de cada uno.